No mames, ¿qué pasó? No tienes agarre, güey. Bueno, allá me ganaste. Sí, me brazo. No. Está ganando, Paul. A ver. Es ¿Cuántas haces de esas por el rebus? 15. A ver, tú haces 15 de esas ahorita. Ahorita que finalice ella. Sí, voy a tirar porque. No mames. Me empezó a dar calambres en las pompas. Te <risa> voy a Oye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Bien, Paul, el día de hoy venimos a un gym Oh, gimnasio callejero. Ah, exactamente, donde se hacen, Mario. Donde se hacen todos los mamados de la calle. Es que aquí no, no realmente, cambian. pues aquí es el estadio, Mario. Aquí dijera, Mario, no cobran. Aquí es un gym, pero es del estadio, o sea, del gobierno. O sea, nos lo ofrecen gratuitamente, Mario. Puede venir quien sea, a cualquier hora. Y pues eso está chido. Así que venimos aquí, Mario. Están nuestras espaldas. De hecho, consiste este gimnasio en la mayoría de calistenia y pesas. A sí. lo que hay muchas pesas, pero traen cadenas, obviamente, para que no se las lleven sí, a su casa. Sí. Sí, la verdad como dicen que estamos muy gorditos, que Paul está subiendo de peso. Veníamos caminando y le dije, a ah, Paul, hay ¿es que llegar a hacer un poquito de ejercicio a ver qué tal. Yo, la neta, no vengo por eso, yo nomás vengo a ver. Yo soy bueno para los retos de tacos, Mario. Para, la, el no. comida, sí para el ejercicio no. Ahí la comida sí le entra. Para el ejercicio no, güey. No, fíjate, Paul, que hay bastante gente, ¿eh? Sí, sí y son las, son exactamente, ¿qué las son. Es una hora que pega más duro el sol, pero mira, ahí más... uh, uh, uh, <ríe> Fíjate, ¿ya ves? Aquí, vienen muchos extranjeros. Aquí es, pura es lo banda. que me asombró, nunca había, sí había venido aquí, pero lo que vi el día de hoy que hay muchos extranjeros, man, no, man. más que como pueden ver, hay mucho para hacer calistenia. O sea, sí. la calistenia es hacer ejercicio con tu propio cuerpo y eso ya es un nivel... Con barras, muy, con... Ajá, sí, muy, ya es más pesado sí. que las pesas. La neta, sí, la e sí. Las incluso, pesas es un nivel y ya es, pero mira, ya es más Pero mire, como alto. pueden ver, aquí las pesas son hechas con, con cemento, ajá, con grano. También, o oh, también frenos. Esa. Son frenos, ¿no? Son no frenos. Sí, a ver. Son frenos de carro. Sí, ah, pero, pues, es que está, está bien, Está chida, ¿no? sí. Esas realmente yo siento que son para hacer como sentadillas, ¿no? No ver, sé. O así como... No Uno, sé. dos, tres la, No tengo tanto conocimiento Están buenas también eh, son difíciles A ver, Paul, fíjate Primero, de, déjame estirar, güey Déjame estirar Porque si no, well, no, no puedo, no mamo No Uy. La de Pero no es para columpiarte, eh, para es para hacer ejercicio güey. No, pero esto sí, es mucha fuerza, güey Yo no puedo ¿No puede? No nah, Está fácil, Y luego, güey. la siento muy bajita nosotros no hemos hecho nada y ya estamos cansados. No, nah, <risa> pero fíjate, este este es el que me llamó la atención. No sé para qué sea si para, para escal, es... son escaleras para subir ah, al cielo, ah, no sé qué sean esas, esas. No, ese ya está muy canijo. Wey. Mira, pero para eso dice, las pesas en su lugar, menores de 12 años. No puede venir un menor de 12 años porque no le permiten ah, estar ah, aquí ejercicio. Sí, si sí. no le puede dejar la pesa. Esta es la, es la que me llamó la atención, no sé para qué sea. No, güey, eso sí no esas son unas escaleras güey para bajar mangos del árbol mira, está malo, ahí está dame los no sé qué son solamente lo he visto es muy popular Mario eh, pero lo conozco por la zona de Ciudad de México ¿Como quién? A ver Como barras de praderas, Mario Como, ¿Pero cómo le dicen? Ah, se me olvidó, el dicho right Sin sabes, miedo al éxito Sin miedo al éxito, Aquí no puede decir no Por eso les digo, esto ya está a otro nivel Me imagino que alguien de aquí puede, podrá hacer eso No sé quién puede hacer eso ¿Puedes hacer calisteria de esa No, no pero, de... pero ¿cómo, ¿cómo es realmente este ejercicio? No, no Nosotros sé. no conocemos mucho. Eh, ¿Quién sabe de ellos? ¿E ¿Ellos? ¿A son ellos? No, son? no, no. ¿Tú no? Okay. ¿Eres, eres, ¿Eres principiante? Sí. Ah, ok, ok. Oh, okay. Bueno, yo me imagino que... Bueno, imagino. un poco principiante, porque no, eso de la gente eh. yo puedo, güey. Luego también allá, Mira. La neta, aquí hay mucho ejercitado, aquí ya me el, se picando, aquí, aquí es barrio, es puro mamé aquí. <risa> Exacto. Los no, suscriptores van a decir, estos güeyes nomás fueron a ver o, o, o fueron a hacer ejercicio. Nomás venimos a ver, güey, a, a enseñarles un poquito de que en Vallarta hay mucho ejercicio, donde vivimos. en. Te tengo un reto, Paul, ¿qué te parece? ¿Qué reto? A ver quién se mantiene colgado más tiempo, porque es como uh. calistenia. es similar, pero es algo bueno, básico. Bueno, es el agarre. Es el lo básico. Es la base. Porque sí cala, sí cala, o sea, cala machín El que gane 200 pesos <risa> Está bien. A ver cuántos segundos dura colgado Está sí, bien. ¿y esas llantas para qué serán? Son para hacer ejercicio, no. para cargarlo ¿Cómo? Para fuerza Yo pienso, he visto en películas. <risa> he visto en películas. La... me dices cuando ya, Una. Eh, para tirar ¿Cuántos segundos duras Una, colgado? dos, eh? y ya Uno, a ver cuánto tiempo dura no, güey, me estoy columpiando Si sí puedes, ma, si sí puedes, si sí puedes Dale, dale, dale Ma, ma, si sí puedes No creo que... Paula, eso es fácil no, ¿qué? ¿Ya? Sí, no no. Tanto, no, es Dici que hay una gran diferencia, Mari. Tú pesas menos que yo. Güey. No, pero la fuerza es la misma. Durante 18 segundos, jugador. No, es que yo siento que me falta desayunar. vas tú? A ver, si sí, sí, haces vale. más de. ¿Cuánto dice? 18 Decio segundos. Te le puse más. Me ganaste, porque, No, te le puse más porque se había pasado 17 Bueno, como, 17. No, déjalo en 18, te he dicho No, 17. Es cuando ya. Dale, una, dos, tres. Da, ahí va. A ver si dura más que yo. Ahorita van tres. No le voy a decir el tiempo. Se va a sentir más presionado. Mm -hmm. A ver. No puedo. No, no no, le falta ya. Te falta práctica. Tú puedes, tú puedes. No digas no puedo. Si te mueves, vas a caer más rápido. Yo siento eso, pues. <risa> ya me dale, pensé. dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. <risa> ya me cansé. <risa> Es que Mario pesa menos que yo en la ventaja. <risa> Ahí está. 39, nomás es que se fue un segundo de más. Ah, mira, nah, no, nada. Nada. No, si sí podías bello. más, güey. A ver, ah. le intento otra yo. A ver, quiero pues, su te, <risa> te, wow. te voy a dar otra chance. Es de que decir. no sé cómo agarrarme. O sea, para durar más tiempo, tiene su maña. Dale, pues, dale, dale. Espérame. Dos, Dos tres. Cold, no, mames. no manches, güey. No, duraste es que, duraste menos. Oh, 11 segundos. Cara no nah, Entonces, no, de plano perdiste de vuelta. Oh, ah, cuenta que este es así. Ajá, bueno. Ah, caray, ese sí es más difícil, eh. Mierda, no puedo. Ese sí es más difícil, güey. Ese sí, no. De plano, ese sí no, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No manches. Vas a ver. ¿Tú eh? puedes? Féjame ver. A ver. Difícil, no, ¿eh? Sí, cansa, güey. Tomando, no, más no <risa> <risa> ¿Qué pasó? No tienes agarre, güey. Bueno, allá oh. me ganaste. Así, no. Es que no son tan grandes los, los impulsos. Oye, no, si no tú. No, no puedo, güey. Me, me gustó bien, este. Definitivamente me retiro de ahí. Está chido este. Nomás que si sí cansan los músculos. güey. Tú, ¿cómo es? Ah, caray, trae unas, trae unas ah, ¿Para qué pedo. será? ¿Para hacer como pesa? ¿Para hombro? Oh, sí no. pesa ¿Cómo? Uh. No. ¿Y uh. ¿Sí pesa, güey? No, güey, pero es para hombro, no, es para pierna Bueno, no sé, ¿cómo no se sé. haga? No sé Es que somos primerizos, primerizos, Aquí güey. no hay instructor de gym No, aquí no Aquí tienes que... ¿Sí? Aquí cuesta el instructor <ríe> Aquí cuesta, güey No, pero sí, yo pienso que es para... A ver, dale No, no sé, pero está bien pesada ¡Ah, sí! así. ¿Ah, <risa> no, la verdad no sé, No, es para eso. Vamos a ver si... Er... No, yo siempre que si va a ser pesada. Para que Mario diga que están pesadas las cosas, es porque están pesadas. ¡Oh, su madre! Sí, pesa. ¿Cuánto pesará? Ahí dice. La ira, cómo tiembla la ira, cómo tiembla ira. Como tiembla, ira. Eh, es sinónimo el que está sirviendo el ejercicio. Güey, oh, yo bro. siento que si nos venimos diariamente aquí nos ponemos bien mamadas como, como él, Todo. como aquel. Claro, sí, es la tía, se va a enseñar. <ríe> <ríe> También he mirado que esta la usan como para, para empujarla y darle. Sí, pero esta tanto. no, güey, porque tiene agarres. puya no, no puedo. A ver, cárgala. No pude, güey. <ríe> no, güey, no la volteé. Hasta ahí, hasta ahí. Así ya la dejan tirar. Es que no sabemos si la podemos dañar. Son son, este. pesas muy. Oh. No, pero sí es para el público. Sí, Nada no más sí acomodar chido. todo siempre en su lugar. Claro, Mario. Todo, siempre acomodar. Déjala acomodo. <ríe> déjala si puedo. <ríe> nah, sí. No, sí está liviana. Cuando la agarre ya cabrón. de aquí. Ten <ríe> sí, cuidado, güey. No, te no, puede no, salir no. una hernia ahí <ríe> ¿Qué pasó? Está pesada, güey. No mames. Es que cuando Mario no. dice que está pesada, está pesada, pero. A ver. No, güey, sí va a estar pesada. No, dale, dale. Está liviana para cargarla, pero ya para doblar. Está difícil. Ay, cabrón, está difícil. Sí, güey. Sí, está perra. Mis pies van allá atorados? Creo. No. Sí, oh. ajá. Ajá, sí, mero. Ay, cabrón, está pesado. Güey, pero está mal, está blanda. Se va a caer? No, no se caen. Sí, te aguanta el peso. Es de metal. ¡Uy! No sé si sea así, pero <risa> supongo que sí. Me voy a cortar la espalda, güey. No, pues no bajes hasta abajo ahí. ¡Puta, no mueves. que pues, fuerzas tengo, más. Tengo que estirar. Atrás, un... más atrás, más atrás Me subí estoy... no, de wey, boca wey. Wey. Ayúdame No de güey No güey, no wey. No mames Me iba para allá, es que esto es lo es malo Es que hay hueco, me falta un servicito sí, Pero no, no, no sí. está bueno Mira, ese se ve fácil, pero no, no creo que esté fácil ¿Cuánto? ¿Poquito? ¿Pero viene diario sí, o...? ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace por lo regular de ejercicio? Ay, bola, wow. ¡Ah! Ay, oh, clase. Nah. No, la entrevista nah. difícil. <risa> <risa> Ay, como lo estaba haciendo. Pero sí me dolió los brazos. Ay, cabrón. <risa> no. Mami. Vela oh. oh. aquí abajo. Pero aquí. Siento que está bajita. Dos. Tres. Cuatro. Ya con eso tengo. Ya, ya, ya, a cinco. Güey, a mí se me hace bajita. A ver. No sé si sea para eso la barra, pero yo me colgué. Uno, dos, dos. no manches, dos. No, dos, dos y no. media. Pero definitivamente tú no eres para, para hacer ejercicio. Uy? Y a ver, este, Mario, te tengo el reto de. La rodilla, es. levántala. Una. No, güey. No, las rodillas, no ocupas levantarte. Es todos. completo. Completo, sí, para que trabaje más peso. Ah. Pero estamos descansados. Ya estás sudando, ¿eh, Paul? Sí, voy a terminar bien sudado, güey. Porque eso es fácil. Uno. Ajá. Dos. Tres. tres cuatro, cuatro. Cinco. cinco no, seis, no dobles tanto las piernas. Diez, más tiradas. He más tiradas. <ríe> diez. Oh, se me cayó un pedo, güey. Fíjate. Fíjate güey. Te está ganando, Paul. A ver. Como si nada, ¿cuántas haces de esas por 15, a ver, tú haces 15 de esas ahorita, ahorita que finalice. Ella. Sí, sí, quiero ver quién es más fuerte. La muchacha? Wey. No, quiero ver. 15, no, pues ahorita no, que güey. No hay que distraerla. Yo No puedo. No hay no, que ni distraerla. Modo mira cómo es el ejercicio. Así es. Ahí está, 15, dale. ¿Cuánto tiempo de práctica tiene? 5 años. años, no, ya, ya a, ver. Si a ver, dale, dale, dale, quiero ver. Nomás quiero ver. Yo sé que ¿Cómo, te ¿Cómo es el agarre así o así? Así. Yo sé que te va a ganar, pero quiero ver. Con esto estirado ligeramente flexionado tu, tu pierna para que coges todo el peso total. Ah, ok no, Toda la fuerza viene desde el femoral y el glúteo. Y ah, de ahí y de ahí levantar nomás así. A ver, y ya. Una. repetir. Dos. ¿Está? Uh -huh. Tres. La barra siempre bien pegadita, oh, Ok. Paso, con de un cuatro. Saca la pompa. Ah, saca la pompa <ríe> Cinco. nueve, tres, sí, sí, definitivamente ganó la muchacha. Sí, no. Te ganó, pues. voy a estar mañana. ¿Y <ríe> lo hago así? Sí. Pero no. Dale. ¿Cuántas llevas? Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Once. Ay, güey. Ya. Yeah. Quiero que hagas eso Ah, mi pompa A ver, quiero intentar esto nomás No, así de respeto, güey No, güey, pues, se me va a caer no, está pesada? Se me va a caer Voy a estirar porque No, mames Me empezó a dar calambres en las pompas, güey No puede ser que te dé calambres Sí, abajo en la ingle <risa> Ay, what the fuck, güey Ah, de aquí <risa> No, no neta, de aquí ¿Tú entonces? No, no sé, sé si güey, pero de aquí, aquí. O lo hiciste mal y por eso. <ríe> te duele. Ay, cabrón. <ríe> no vamos a poder regresar a la casa. No somos. No me vas a pedir Uber para la casa, me vas a aquí en el piso, wey. no No, seas ¡Oh! madre. madre marica. No, neta no, de aquí me salió vivir. Ihhh. Así como cuando te da calambre, por dentro el músculo. ¿Eso se hace así? Nah, <ríe> mero, a ti me ¡Muere, <risa> grandes pechos para que te <risa> Oh, Pero de todos modos me duele la pierna del músculo que dijo Mario Pena. ¡Ah, ah sí, ay, sí! ¿Ahora sí? <risa> sí! Me enfrié. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! <risa> ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! trece, ¡Catorce! quince. Ahí está, güey, ahí está, 15 hiciste, ¿verdad? Sí, buen ejercicio güey. por hoy Ya me siento desmayado No mames No, la neta fue buen ejercicio ¿no? Otra ronda nos va a dar Exacto, Mario, Bien, es que 5 años lo dice Exacto Ah, ya está. sí. Entonces vámonos, Paulia. Ya, sí, ya, vamos. Ya nos retiramos. No, ya todo sí, dolorido, mal, no. güey. No. <risa> Hasta no, luego. la verdad, sí. Cansa de aquí. Sí, gracias. Oh, buen ejercicio. Vemos. No, Paul, la neta. Yo con ella no puedo, güey No, Estracán dijo Yo también voy adolorido Nomás que me voy aguantando Vamos a mostrar como que soy macho fuerte No, pero es que Fíjate, yo, yo sí siento pude. que si le haces más caso Más te va a doler el aporreamiento Vamos, esperemos que les haya gustado este video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Instagram A TikTok Y a todas las redes sociales que puedan existir Así que nos vemos en un siguiente video Y, bye. y hasta la próxima. Mañana nos vemos todo Dejen su like y comentarios bye bye. Y Compartan Y Hasta bye. siempre